Eh, bien, buenos días, bienvenidos a mi canal. Bien, buenos días, nuevamente, bienvenido eh, bien, buenos hombres, días. Hugo bien bienvenidos a mi canal. nombre es Hugo Espejo. Y estamos comenzando en nuestro nuevo ciclo de Trans transferencias de conocimiento en vivo y en directo ¿OK? bien entonces el día de hoy eh, voy a comentar acerca de la guía Scrum la guía definitiva de Scrum las reglas del juego esta guía fue publicada en el año 2017 y los autores desarrollaron la guía Scrum es Ken Schweber y Jeff Sutherland esta guía está en español para todos los latinos. Entonces, en esta primera oportunidad, este es el primer video de cuatro, vamos a hablar acerca del propósito, la visión general, los usos de Scrum, la teoría de Scrum y los valores de Scrum. ¿OK? Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a ver la guía de Scrum. Eh, el propósito de la guía Scrum es un marco de trabajo para desarrollar. Marco, entiéndase marco de trabajo o framework, que también le llaman en inglés, marco de trabajo en español, que nos ayuda a entregar y mantener productos complejos. Esta guía contiene la definición de Scrum. Esta definición consiste en roles, eventos y artefactos. Y aquí vamos a ser enfáticos en marcar estos tres aspectos. Roles, eventos y artefactos. Y las reglas que los relacionan. Ken Schweber y Jeff Sutherland desarrollaron Scrum. Ellos escribieron y proporcionaron la guía Scrum. Y juntos respaldan la guía Scrum. ¿Okay? Nuestro siguiente punto a revisar es la visión general. Scrum. Entonces, Scrum es un framework o marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos cada vez y entregar productos del máximo valor posible, productivo y creativamente. Las características de Scrum es liviano, fácil de entender y difícil de dominar. Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el trabajo de productos complejos a principios de los años 90. Scrum no es un proceso, una técnica o un método definitivo. En lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas. Scrum muestra la eficacia relativa de las técnicas de gestión de producto y las técnicas de trabajo, de modo que podamos mejorar continuamente el producto, el equipo y el entorno de trabajo. El marco de trabajo Scrum consiste en que los equipos Scrum y sus roles, eventos, artefactos y reglas asociadas, cada componente dentro de este marco sirve a un propósito específico y es esencialmente el éxito de Scrum y para su uso. Las reglas de Scrum se relacionan los roles, eventos y artefactos, y rigen las relaciones e interacciones entre ellos. Las reglas de Scrum se describen en el presente documento. Las estrategias específicas para usar el marco de trabajo Scrum son diversas y están descritas en otros lugares. Comentemos ahora acerca de los usos de Scrum. Fue desarrollado inicialmente para gestionar y desarrollar productos. Desde principios de los años 90 se han usado ampliamente en todo el, para todo el mundo. En todo el mundo para investigar e identificar mercados variables, tecnologías y capacitaciones de productos. Desarrollar productos y mejoras, liberar los productos y mejoras tantas veces como sea posible durante el día. Desarrollar y mantener ambientes en la nube, en línea, seguros y bajo demanda, y otros entornos operacionales para su uso de productos. También para mantener y renovar productos. Scrum se ha usado para desarrollar software, hardware, software embebido, redes de funciones interactivas, vehículos autónomos, escuelas de gobierno, mercadeo, también para gestionar las operaciones y casi todo lo que usamos en nuestra vida diaria como individuo y parte de la sociedad. Entonces, es todo lo complejo que puede abarcar Scrum, es para el desarrollo de software, hardware, software embebido, redes funcionales, vehículos autónomos, escuelas, gobierno, mercadeo todas estos dentro del entorno de la sociedad. Dado que la complejidad de la tecnología, el mercado y del entorno y sus interacciones aumentan rápidamente, la utilidad de Scrum para tratar la complejidad está a prueba diariamente. Scrum demostró ser especialmente efectivo en la transferencia iterativa e incremental de conocimiento. Scrum se usa ampliamente para productos y servicios y la gestión de la organización matriz la esencia de Scrum es un pequeño equipo de personas el equipo individual es altamente flexible y adaptativo estas fortalezas continúan operando en un equipo en varios o en muchos y en redes de equipos que desarrollan, liberan, operan y mantienen el trabajo y los productos de trabajo de miles de personas. Ellos colaboran e interoperan a través de arquitecturas de desarrollo sofisticadas y ambientes finales de liberación. Cada palabra desarrollar o desarrollo se usa en la guía Scrum y se refiere a un trabajo complejo de tales como identificados anteriormente esta palabra cuando encontremos development, desarrollo son trabajos complejos cuando hablamos de la guía o la teoría de Scrum la teoría de Scrum se basa en la teoría del control de procesos empírico o el empirismo el empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. Entonces, en otras palabras, ver para creer. ¿no? Tenemos que tomar eh, acción sobre lo que podemos ver y conocer. Eh, Scrum se emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la productividad y el control de riesgo. Tiene tres pilares el pilar de transparencia a inspección y adaptación. Con respecto a transparencia, los aspectos significativos del proceso deben ser visibles y para ello que son responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos aspectos sean definidos por un estándar común, de tal modo que observadores compartan un entendimiento común de lo que se está viendo. Por ejemplo, todos los participantes deben de participar de un lenguaje común para referirse al proceso. A, eso se llama transparencia. Aquellos que desempeñan el trabajo y quienes inspeccionan el incremento resultan y deben compartir una definición común determinada. ¿sí? El do determinado. Entonces tenemos que saber qué cosa es la definición de determinada, que lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo. Inspección. Uno de los tres pilares. Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum, el progreso hacia un objetivo para determinar variaciones indeseadas. Su inspección no debe ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por inspectores expertos en el mismo lugar de trabajo. Entonces, hay que revisar constantemente nuestros artefactos. Frecuentemente realizar inspecciones para poder evitar los riesgos de variaciones indeseadas. ¿ok? Entonces, es otro de los pilares. Adaptación. El tercer pilar. Si un inspector determina que uno o más de los procesos se desvían de los límites aceptables y que el producto resulta, será inaceptable. Y que el producto resultante será inaceptable, el proceso o material que está siendo procesado debe ajustarse. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar desviaciones mayores. Quiere decir esto, que en, en el primer momento cuando tenemos un resultado de un producto que está siendo inaceptable, que no está cumpliendo algún estándar, una regla, entonces inmediatamente hay que ajustar el proceso. Scrum prescribe cuatro eventos formales. Contenidos dentro del sprint, Para la inspección y adaptación, tal como se describe en la sección Eventos Scrum del presente documento entonces estos cuatro eventos formales son la planificación del Spring o el Spring Planning el, Screen, el Scrum Diario Daily Scrum la revisión del Spring, Spring Review y la retrospectiva del Spring Spring Retrospective vamos a hablar acerca de los valores de Scrum cuando el equipo Scrum incorpora vivencia los valores de compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. Los pilares de Scrum son tres, transparencia, inspección y adaptación. En ese momento se materializan y fomentan la confianza en todo el mundo. Los miembros de Scrum aprenden y exploran estos valores a medida que trabajan en los eventos de roles, artefactos de Scrum. El éxito, de Scrum depende, el éxito de Scrum depende de que las personas lleguen a ser más virtuosas en la convivencia de estos cinco valores. Compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. Las personas se, com se comprometen de manera individual a alcanzar las metas de Scrum. Los miembros de equipo de Scrum tienen coraje de hacer bien las cosas para trabajar en los problemas difíciles. Todos se enfocan en el trabajo del sprint y las metas del equipo Scrum. El equipo Scrum, el equipo Scrum debe y sus interesados acuerdan estar abiertos a trabajo. El equipo Scrum y sus interesados acuerdan estar abiertos a todo el trabajo y a los desafíos que se les presente realizar en su trabajo. Los miembros del equipo Scrum se respetan entre sí para ser personas capaces e independientes. Bien, esta es la primera parte de los cuatro entregables de la guía Scrum. No dejen de suscribirse a nuestro canal y en la siguiente oportunidad en el siguiente video vamos a ver el